Para los que usan aire acondicionado, es sellar bien las puertas y ventanas para que no entre calor Y poner el termostato a una temperatura no menor de 24 grados centígrados